Hace unos años, antes de la explosión del fenómeno Ghost Box como método de supuesta comunicación con los fallecidos, ya hice dos vídeos dedicados a desmenuzar los secretos de este sistema de transcomunicación, donde parece ser que fui uno de los pioneros en España en estudiar y experimentar con este método desde el 2013 al 2015. En este largo monográfico hablaremos de la historia de la Ghost Box, de los pros y de los contras, de si se puede hacer un buen uso, de si nos sirve como método de registro de parafonías. Explicaré mi experiencia, mostraré algunos ejemplos obtenidos en mi investigación sobre este aparato y mostraré dos análisis de mis incursiones parafónicas analizadas por un ingeniero de sonido. También esta es la primera vez en mi canal que pido por favor que compartan este vídeo en sus redes para que los interesados en estos temas tengan una mayor información y si se deciden a experimentar, sepan de las virtudes y debilidades de esta metodología. Ya sé que el fenómeno de la Spirit Box o Ghost Box es imparable, pero realmente está haciendo muchísimo daño y no está haciéndole ningún favor al fenómeno de la transcomunicación. Si este largo vídeo sirve como granito de arena para que los que quieran utilizar este método tomen conciencia de la importancia de su buen uso, me daré por satisfecho. Así que hoy, en Tiempo de Misterio, la voz box. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Como algunos ya sabéis, decidí investigar el mundo de las psicofonías en el año 2013, Alentado por un reality show americano de moda, estos típicos de caza fantasmas, que me parecía un auténtico show fraudulento. Me llamó la atención un aparato con varias denominaciones al que denominaban Ghost Box. Aunque también es conocido como la Spirit Box, o caja fantasma, o escaneador de frecuencias psb 7 Y que además era utilizado por el bloguero, fotógrafo, Paranormal americano Steve Huff. Mi intención era clara, descubrir el fraude si es que lo había o dar una explicación racional si es que la tenía. Si bien incluso este sistema es denostado y con razón no solo por escépticos sino por otros investigadores en el mundo de las anomalías, no todo es blanco o negro y hay matices que me gustaría repasar nuevamente a ver si queda claro ya de una vez. Me he animado a realizar este soliloquio después de que Milenio Life analizara la Spirit Box el 5 de junio del 2021, por supuesto dando una información incompleta y sesgada. Si bien en Milenio Life dieron una bofetada posiblemente bien merecida al uso de este aparato, hay varias consideraciones que me gustaría comentar. Tampoco se trató el cómo se desarrolla el proceso transcomunicativo, ya que al final el método utilizado no es tan importante como parece para obtener resultados y presuntas parafonías. Si bien, sí que hay determinados métodos que producen más falsos positivos que otros, como sería el caso de la voz box. Con ello me refiero que en el mundo de la transcomunicación hay experimentadores que han conseguido increíbles registros psicofónicos con el método clásico de la grabadora y el micrófono como los que conseguía la francesa Monique Simonet o los que consigue el español Iñaki y Carmona. Existen otros métodos como el de Transradio con sus diferentes variantes como por ejemplo Marcello Bacci utilizaba una radio de válvulas sintonizada en un canal de ruido blanco donde no había emisión locutada ni de música ni nada. Anabela Cardoso utilizaba una radio digital, también se ha utilizado aparatos más sofisticados como los diseñados por el ingeniero Hans Otto Koenig o software específico que permite utilizar como portadora fragmentos aleatorios de fonemas humanos y qué tan buenos resultados le ha dado a la investigadora Sonia Rinaldi, así que el método es importante a efectos de validación, demostración o prueba de laboratorio, pero no a efectos de conseguir incursiones de origen supuestamente paranormal, porque al final no es la técnica la que te da resultados, sino la predisposición del experimentador. Hay que considerar que Transcomunicar es sumamente complicado, por lo que verdaderamente hay muy pocas personas en el mundo que lo consiguen. Ya sé que en YouTube podemos ver infinidad de experimentadores mostrando sus resultados, pero en base a mis experiencias y conocimiento, el 99% de lo que se muestra no son parafonías, sino errores de aplicación, metodología e interpretación. Pues bien, voy a intentar ser lo más aséptico posible y honesto a la hora de afrontar el tema que nos ocupa. Fueron dos años desde el 2013 al 2015 que me dediqué a desentramar el funcionamiento de la Ghost Box y su posible uso para el registro de parafonías. Tened en cuenta, y los que seguís mi trayectoria lo sabéis, que yo empecé a experimentar desde el escepticismo y la curiosidad y con la clara disposición de contar la verdad sobre mis experimentaciones. Antes, por si alguien no sabe lo que es la Spirit Box, os voy a contar resumidamente de qué se trata. La ghost Box suele ser una pequeña radio que escanea frecuencias de emisoras a mucha velocidad. Por ejemplo, la que yo poseo, que es la PSB7, lo hace a una velocidad de entre 100 y 400 milisegundos según la velocidad que seleccionemos. Entre cada paso, inyecta ruido blanco sintético. Así que el aparato escanea 320 frecuencias de FM desde los 76 MHz a los 108. Y en AM desde los 535 kHz a los 1705. Parece ser que las supuestas entidades se manifiestan entre las voces, entre cortadas, radiofónicas y el ruido blanco. De manera que supuestamente modifican la amalgama de sonidos, musicales, locutores, ruido blanco, para generar una palabra o frase comprensible que escucharemos en directo por el altavoz del aparato o en un altavoz externo que hayamos conectado. Es decir, el aparato realmente no deja de ser una radio común que realiza, en este caso, un barrido de emisoras a toda velocidad. La desventaja está clara, es la fiabilidad, debido a que por muy rápido que sea el barrido, yo utilizaba entre 100 y 150 milisegundos, Siempre se pueden colar voces de locutores y hacernos confundir generando una pareidolia auditiva. Por eso, no es recomendable hacer preguntas demasiado abiertas y es mejor concretar como luego veremos. La historia de la radio de barrido Caja Fantasma empieza hacia el año 2000. Se considera al primer creador de la caja fantasma, a Frank Samtion, un investigador paranormal de Colorado, ingeniero de, profe de profesión y experto en radio, que falleció en el 2014. Pero realmente se basó en la técnica ya utilizada por un investigador danés, Peter Steen, que en los años 80 realizaba sus experimentos de voces directas de radio, a través del proceso de barrer con sus dedos el dial de una radio analógica, aunque ya posteriormente diseñó un aparato para que se hiciera de manera digital. Frank Santion también tuvo conocimiento de un software llamado EVP Maker creado por el investigador alemán Stephen Bion, el cual segmentaba aleatoriamente fonemas de cualquier discurso de una voz humana. donde esta base fragmentada era aprovechada por las supuestas entidades para manipularla y crear respuestas con sentido a las preguntas efectuadas. Así que Fran, relacionando las experimentaciones de Steam y Bion y utilizando sus habilidades como operador de radio y sus conocimientos en electrónica, creó en el 2002 la Caja de Frank, que efectuaba un barrido lineal aleatorio en AM, FM y SW. Más tarde, en el 2007, el americano Steve Haltey, fundador de k paranormal, se interesó por la Caja de Frank, pero viendo que no habían disponibles en el mercado, contactó con un ingeniero de Pensilvania ya retirado, Joe Chiopi, con el que diseñó una versión de frecuencia modulada de la caja de Frank, a la que denominaron la caja de Joe. Por desgracia, se construyeron pocas porque Joe falleció al poco tiempo. Y es destacable y curioso decir que hubo experimentadores que aprovecharon para vender sus cajas a precios desorbitados y yo llegué a verlas hasta por 2.000 dólares. Una fecha clave y es donde nace realmente el interés por estos escaneadores de frecuencia fue en el 2009 gracias al ingeniero de Conética, Gary Galka que perdió a su hija en un accidente de coche en el 2004 a la edad de 17 años. Gary comenzó a experimentar extraños sucesos en su casa, y estas experiencias sobrenaturales hicieron que Gary Galka fabricara lo que iba a ser una forma de conexión con su hija, la Ghost Box, a la que denominó PSD-7, y que se comercializó a gran escala. Si bien los resultados con estos escaneadores de frecuencia no eran muy alentadores, en el 2011 Steve Huff Reconocido bloguero fotógrafo americano creó un canal de YouTube y empezó a experimentar con la PSB7 diseñada por Gary Galka, y empezó a obtener resultados muy por encima de la media con respecto a la calidad que el resto de experimentadores conseguía. My name is Steve Huff and I am a Spirit magnet. Mientras su canal crecía en miles de seguidores, a y me me y en base a la experiencia y ayuda de las supuestas entidades con las que contactaba, decidió dar un paso más y crear nuevos dispositivos tecnológicos de contacto. Para ello, desarrolló varias aplicaciones y apps de escaneos digitales de radio de manera que se sustituyera la Ghostbox box por un móvil o un PC o una tablet. spirits stay on earth or Here, why are they lost souls? Why do they... A su vez Steve Huff, gracias a sus conocimientos musicales, ya que toca la guitarra eléctrica, desarrolló un altavoz con reverberación que facilitaba la incursión de las voces. A este altavoz lo llamó The Portal y podía conectarse a una Ghost Box o APP especial para generación de ruidos aleatorios que actuasen como portadora. Más tarde Steve, llamado quizás por el afán de protagonismo, montó alrededor de este fenómeno un entramado de marketing para vender sus aparatos y software, siendo acusado en varias ocasiones de manipulación en sus resultados psicofónicos. Ahora que nos hemos situado y conocemos la historia de la procedencia de la Ghostbox, voy a contar mi experiencia, resultados y consideraciones. Como he comentado al principio del vídeo, a raíz de los excelentes resultados del fotógrafo Steve Huff decidí imitar casi al milímetro su método de obtención de psicofonías, aunque ello supusiera ir en contra de mis creencias o a pesar de lo absurdo de los rituales y el método utilizado por Steve. Steve utilizaba en sus inicios una caja de madera con agujeritos donde en su interior introducía la PSB 7 un altavoz portátil, un pequeño generador de campo magnético, un trozo de cuarzo y algún motivo religioso como podría ser una cruz o una estampita. Y eso fue lo que yo repliqué. Por un lado, Steve argumentaba que en la caja de madera la resonancia era mejor para que las voces pudieran modular el sonido y hacerse presente. Por otro lado, decía que la luz ultravioleta atraía a las entidades bondadosas. Por cierto, mismo argumento, misma conclusión que expresaba el investigador español Sinesio Darnell. Respecto a la bomba electromagnética, parece ser que las supuestas entidades necesitan de un aporte energético extra para hacerse presentes. El cuarzo lo utilizaba porque algunos investigadores argumentaban que también les aportaba energía a las entidades. Luego está el tema de los motivos religiosos, como una cruz, una figurita de un ángel, una estampita, que más bien le servían a Steve como protección en base a sus creencias. A pesar, como he dicho, que todo ello me parecía muy absurdo, copié su metodología casi hasta el último detalle, tanto la técnica como los aparatos utilizados y sus rituales. Compré la misma grabadora que utilizaba a Steve, en concreto la Roland 05, de muy buena calidad y con las que registraba las grabaciones en formato WAP 16 bytes 42 kHz. Compré, creo recordar, la misma cámara que él utilizaba, una Sony XR550 con sistema de grabación nocturna Night Shot con las que grababa las sesiones en Full HD. La grabadora Roland estaba conectada a la cámara de vídeo de modo que la grabadora hacía de micrófono, es decir, anulando el micrófono de la cámara de vídeo. Conectaba de esta manera un cable jack de la salida de auriculares de la Roland a la entrada de micrófono de la cámara. Ajustando el volumen del micrófono en la cámara conseguía una sensibilidad extrema. Utilizaba unos auriculares de botón de buena calidad conectados a la cámara, de esta manera escuchaba todo lo que sucedía en directo durante la grabación. Realmente copiar los sistemas de otros no garantizan el éxito, ya que el fenómeno en parte es una cualidad del propio experimentador que dota a su sistema, a su método, por decirlo de alguna manera, de vida, donde el sistema pasa a ser como una parte más de su cuerpo. Pero por aquel entonces yo no entendía todavía el mecanismo de generación de las voces paranormales, así que pensé que si a él, a él le funcionaba así, a mí también debería funcionarme, a no ser que todo fuera un fraude. Y la verdad, como luego veremos, tuve bastante suerte. De todas maneras, como he comentado, mi intención era demostrar que no había nada paranormal en el suceso y que todo era debido a emisiones de radio que se colaban y abarcaban varios pasos de frecuencia sin perder intensidad. Casualidad en las respuestas, paredolias interpretaciones subjetivas erróneas, todo ello provocado porque nuestro cerebro buscaba en toda esa amalgama de vocablos patrones que se adaptaran a la respuesta esperada. Los experimentos los llevé a cabo de manera intermitente durante dos años, los primeros tres meses muy asiduamente, dos o tres veces por semana, entre 30 y 60 minutos por sesión. Los resultados, para mi sorpresa, se produjeron muy pronto, ya en la segunda sesión posiblemente tendría ya una predisposición, ya sea psíquica, ya sea mediúmica, para el registro de parafonías. A pesar de ello, seguía desconfiando del método e ide experimentos para conseguir pruebas más contundentes para demostrar si realmente el fenómeno era real o simplemente pareidolias o locuciones eh, de radio, de emisoras o lo que fuera. En la época de las experimentaciones vivía en una zona de poca cobertura radiofónica, por lo que el 70% de los pasos de emisora eran ruido blanco sin emisión. En este vídeo podéis ver y escuchar un ciclo entero de mi escaneador de frecuencias psb 7 y comprobar las pocas veces en las que se detectaba emisiones radiofónicas en mi lugar de experimentación. Además, hay que tener en cuenta que Aun habiendo pocas emisiones, estas en su gran mayoría no eran de voces locutadas, sino de música. Siendo la velocidad de escaneo alta entre 100 y 150 milisegundos y sintonizando tan pocas emisiones de radio, minimizaba las posibilidades de error. Analicé cuántos pasos en milisegundos aguantaba cada emisora sin debilitarse la emisión. Ninguna emisora aguantaba más de 300 milisegundos, por tanto sería complicado escuchar una frase de mayor duración y achacarlo a un locutor de radio de una emisora en concreto y más si la frase o palabra tenía relación con la pregunta efectuada. Las presuntas respuestas parafónicas se producían casi siempre en un mismo intervalo de tiempo entre frecuencias. Si el ciclo completo del escaneador duraba 30 segundos, las respuestas se obtenían en un intervalo de 10 segundos. Y normalmente como máximo las respuestas se demoraban dos ciclos, siendo sumamente casual que justamente se produzca una supuesta respuesta coherente a mi pregunta en tan poco tiempo y con tan pocas emisoras locutadas. La mayoría de las supuestas incursiones psicofónicas las escuchaba en directo gracias al altavoz, aunque otras solo fui consciente en la reproducción de la grabación. En algunas respuestas se producía un hecho anómalo y es que la respuesta se escuchaba dos veces, primero levemente y luego se repetía con fuerza a continuación, hecho que también le ha sucedido a otros experimentadores, incluso con otros métodos como por ejemplo a Marcello Bacci. Llegué a conseguir, como luego veremos, respuestas que ocupaban varias mmm, frecuencias, en algunos casos de hasta 40 pasos, y sin pérdida de intensidad sonora. Si mi experimentación en su totalidad fuese una interpretación pareidólica, debería registrarse asiduamente, pero resulta que la mayoría de mis resultados solo los conseguí en las pocas sesiones que hice entre finales de septiembre del 2013 y noviembre del 2013. Es decir, y aquí viene el tema peleagudo las supuestas voces prácticamente desaparecieron. Es decir, que por mucho que experimentara, no conseguía resultados. Por tanto, si el resultado fuera una sencilla correlación que efectúa en mi cerebro en base a la espera de una respuesta que pueda interpretar como coherente, el fenómeno se daría siempre y no se interrumpiría. O dicho de otro modo, fui incapaz de obtener los resultados que se produjeron en ese periodo como si el fenómeno hubiese desaparecido. Añado que sería muy casual que precisamente la pareidolia tenga lugar al momento o segundos después de hacer la pregunta, con la dificultad que al haber tan pocas emisoras no hay una continuidad en la amalgama de voces entrecortadas de los locutores que sí podrían inducir a un error. Siendo dicha continuidad tan escasa, también reducimos la probabilidad de que precisamente encontremos la justa pareidolia pocos segundos después de la pregunta y con una amalgama de voces tan escasa. También realicé experimentos para descartar errores de interpretación. Eliminé las preguntas y me quedé solo con las respuestas. Y con todo el intervalo de ruidos y vocablos, entonces ideé otras preguntas y las sustituí por las originales, no hallando ni una sola respuesta que se adaptara a, a las preguntas y de otras tres pruebas. Que otros escucharan la pregunta conociendo de antemano la respuesta de la incursión parafónica. El consenso fue el mismo en el 90% de los casos. Es lógico, puesto que el saber la respuesta nos condiciona a escuchar lo mismo que escucharan la pregunta pero sin saber de antemano la respuesta. El consenso bajó al 60%, que sigue siendo un porcentaje alto. Es lógico que al saber la pregunta puedas imaginarte la predicción de la respuesta y encontrar un patrón. La tercera prueba fue que solo escucharan la respuesta sin saber la pregunta. El consenso bajó al 30%. Aun siendo algo destacable, no cabe duda que sin referencias la interpretación es compleja ya que las psicofonías no suelen ser claras por la falta, algunos dicen que de energía. Si consideramos dicha complejidad, es decir, dificultad en modular una palabra, nos hace falta tener un contexto para poder interpretarla. Sería como cuando nos comunicamos con un niño pequeño de dos o tres años que no pronuncia bien. Si lo grabásemos diciendo una frase sin tener el contexto, es probable que no la interpretásemos. Por ejemplo, si grabamos a nuestro hijo diciendo yo quiero chocolate y esa grabación se la damos a escuchar a un desconocido, podría ser posible que no entendiese la frase. Pero si le decimos a dicho desconocido que esa grabación acontece a que la familia estaba en la cocina picoteando un poco de chocolate, automáticamente por asociación posiblemente deduciría la frase del niño. Si dicha grabación se la damos a escuchar a alguien que conoce al niño, por ejemplo al hermano mayor, la madre o un familiar ha llegado, las posibilidades de que entendiera la grabación se incrementarían, incluso sin saber el contexto en el que se desarrolló la grabación. ¿Acaso el niño ha articulado una paredolía o más bien que al desconocer el contexto y no tener el oído entrenado no hemos sido capaces de entender una frase coherente? Bueno, lo dejo como reflexión. Otra reflexión interesante y a la que dedicaré seguramente un vídeo para desarrollar el argumento es que es posible que el mensaje de las supuestas entidades esté codificado de tal manera en el sonido que solo tu cerebro es capaz de decodificarlo. Puesto que el mensaje va dirigido a ti, para tu comprensión y adaptado a tu fisiobiología. Así que tú interpretas la respuesta que te parece clara y coherente, pero para un segundo oyente no tiene comprensión alguna. Es decir, el mensaje está, pero es correcto y decodificable solo para ti. Y esto no me vale como excusa para que cualquier cosa sea un coladero. Posiblemente la mayoría de casos de interpretación no consensuada es simplemente una paredolia, pero como he dicho es un tema complejo que entraré en otro vídeo porque además es muy muy muy interesante. sirva de ejemplo algunas de las validaciones que expongo de mi experimentación, he seleccionado lo que a mi entender se aleja algo de lo que pueda ser una pareidolia, o bien por la claridad en la respuesta, o bien, aun no siendo tan clara, en el contexto de la pregunta cobra sentido y la sonoridad es parecida a la respuesta esperada. Aun así, admito que pueda estar equivocado en todo, pero en fin. Este fue mi resultado. Recomiendo, como no, el uso de auriculares para distinguir más claramente entre el ruido blanco de fondo y la incursión supuestamente parafónica. En mis experimentos suelo ser educado, así que después de una breve presentación suelo dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludar eh, y dar las gracias y despedirme. En varias ocasiones las entidades responden al saludo, o incluso empiezan ellas saludando o despidiéndose. Buenos días. Hola. Hola. Hola. Hola. Gracias. gracias lo que pasa es que no sé si podría hacerlo por la noche a lo mejor conectado al ordenador a lo mejor conectado al ordenador a lo mejor conectado al ordenador Siempre me ha sorprendido y emocionado cuando las incursiones hacen referencia a nombres de personas. En la primera que os muestro parece decir mi apellido al pedirles que lo dijeran. ¿Podéis decir mi apellido? otro corte, pregunto a las entidades si pueden repetir el nombre del grandísimo investigador Hans Otto Konig y una voz femenina muy clara dice Konig Hay una persona que en Alemania que contacta con ustedes que es Otto Konig Hans Otto Konig ¿Podrían decir su nombre? Otto Konig o Hans Otokoni. Otto Konig. Otto Muy bien, muchas gracias. En este otro fragmento, pregunto a las supuestas entidades que me digan el nombre de uno de mis amigos investigadores, Jorge Llevana. ¿Cómo se llama ese apellido? En varias sesiones he pedido que me repitan el nombre de la investigadora Anabela Cardoso. ¿Podéis decirme con la máxima claridad posible quién es la autora de este libro? ¿Podéis decir...? ¿Podéis decir...? ¿Podéis decir cómo se llama la autora de este libro? Este otro corte me dejó con los pelos de punta por la claridad en la respuesta y la manera en que se produce. Pregunté por el nombre de las entidades. Curiosamente apareció una voz de tonalidad femenina que me contestó y yo interpreté como Marta y otra masculina que dijo David en varias ocasiones. Además es muy poco probable que fuera una casualidad de incursión radiofónica. Puesto que desde la primera respuesta a la última, el escáner de frecuencias realizó más de 40 pasos. Y además, la incursión tuvo lugar en una zona mayoritariamente de ruido blanco. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. David. ¿Cómo te llamas? Marta, Marta, Marta, Marta, David, David, David. David. En varias ocasiones he preguntado a las entidades dónde se encuentran. Las respuestas han sido siempre las mismas. Varias veces me han dicho aquí. Y una de las veces, que fue una de las incursiones más impresionantes y claras, y que también fue analizada por el técnico de sonido, como luego veremos, fue una que dice aquí, en la Tierra. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿En qué dimensión estáis? Otro hecho curioso es cuando las incursiones repiten la última palabra que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, en este corte digo si se puede establecer contacto y una voz femenina dice al cabo de unos segundos contacto. ¿Hay algún guía, algún ser espiritual elevado, alguien que pueda establecer contacto? Aquí digo onda corta y una voz prácticamente superponiéndose a la mía, dice onda corta. Dígame el número de onda corta. Aquí menciono entidad y una voz femenina muy clara dice a los pocos segundos: Entidad. Podéis aprovechar la energía y decirme qué tipo de entidades sois. Entidad. Entidad. Entidad. Entidad. En este corte podemos escuchar una voz que utiliza parte del ruido blanco sintético que genera el aparato para contestar a mi pregunta concreta. ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¿Cuántos dedos tengo aquí? Cuatro. Y hablando de números... Aquí pregunto cuántas entidades hay en la sala conmigo. Puede mi ángel día decirme cuántas cuántas almas hay aquí conmigo hoy. puedes decirme, tu edad? En otros experimentos, pregunto a las voces cómo puedo mejorar el contacto. En esta primera incursión, estaba pensando en utilizar una radio de diodo, tal y como había usado Constantín Raudí y otros experimentadores. Al preguntar por la frecuencia, una voz parece decir a diodo. Podrían decirme si entiendo una radio. ¿Qué frecuencia es mejor? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. En la segunda incursión les pregunto cuál es la mejor radio de las tres que tengo para establecer el contacto. 1, 2 y 3. La 1 es la Sada, la 2 la Sony. Y la 3, la grande. Define el número. 1, 2 o 3 como mejor radio para establecer el contact 1. 1, 2 o 3 como mejor radio para establecer el un contact 1. Confirmarme que es la SABA. Confirmarme que es la SABA. Sí. Me gustaría que me dijerais entre el 1 y el 29 cuál es la frecuencia correcta para poder comunicar vía radio. En este otro fragmento pregunto a las voces si debo realizar el escaneo más lento, y me dicen sí, más lento. Que sea más lenta. Sí. Sí. Sí. Para validar respuestas evitando confusiones radiofónicas, como habéis visto, realizo eh, preguntas concretas. En esta ocasión muestro unas gafas y pido a las voces que digan qué es lo que sujeto en las manos. Fijaros como prácticamente todo es ruido blanco hasta que llega a una parte supuestamente de emisión y ahí es donde aparece la incursión. ¿Pueden decirme qué es esto? Aquí les digo que digan la palabra corazón. ¿Podéis decir corazón? Como os he comentado, la mayor parte de mis experiencias positivas fue en un intervalo de tiempo muy corto a finales del 2013. Aún así, yo seguí experimentando hasta el 2015 con resultados dispares. Hubo un hecho curioso y que se fue produciendo durante ese intervalo y es la repetición de la misma palabra por parte de las supuestas entidades, la palabra ángel o ángeles. Hay que tener en cuenta que no me identifico con ninguna religión ni tengo tampoco una creencia establecida y menos en los ángeles. ¿Puedes decir Ángeles? Me gustaría que me querierais invitar a mejorar la configuración ¿Sí? Ángeles. Ángeles. ¡Dulas, te ¡Puedo un ¡Puedo puede un ¡Puedo un ¡Puedo un Bien, creo que esta es la velocidad adecuada para que podáis comunicar conmigo. ¿Podéis decir ángeles? Hola. ¿Podéis decirme que representa esta figura? ¿Cuántos estáis? Sí. Ya, ya sé, Ángel. Gracias. Sí, ¿eh? Otra vez. Dos veces me han repetido el título de un libro. En esta primera incursión repiten la palabra hipnosis. ¿Qué pone aquí? aquí. Bien, me este último fragmento de mi experimentación fue para mí una de las pruebas más impresionantes. El día de la sesión tenía claro que quería conseguir una validación fuera de toda duda de la existencia del fenómeno. Me había percatado que siempre que tenía cerca el libro de Anabela Cardoso, Electronic Voice, el fenómeno se desataba. Se me ocurrió preguntar a las supuestas entidades que me dijeran la palabra electronic, que yo estaba señalando con el dedo. Y a los pocos segundos vino la respuesta. Evidentemente ese día no pude continuar con la experimentación porque la emoción me dejó bastante descolocado. Juzguen ustedes mismos. ¿Qué pone aquí? ¿Qué? El... El... El El El ¡Wow! Electrónico. ¡Wow! Muchas gracias. Lo habéis puesto los juegos de punta. Wow. Bien, muchas gracias. En esta es que -a -a. Tras escuchar el audio un millar de veces y un par de análisis, mi opinión es la siguiente. Entiendo que el proceso para la captura de la grabación es el de configurar un escáner de frecuencias en un rango determinado. Esto hace que escuchemos el contenido de las emisiones o ruido de diferentes tipos en caso de no existir emisiones o estar codificadas en esos rangos de frecuencia que van variando en periodos de tiempo muy cortos. En este caso, parece ser que el intervalo está fijado en torno a los 150 milisegundos. Si escuchamos sin demasiada atención, está claro que oímos un sonido entrecortado. Cada uno de esos golpes de sonido es, en teoría, un rango de frecuencia en onda diferente. En la imagen 01 se pueden ver claramente esos intervalos. Según he visto en el vídeo que me has enviado, ante las distintas preguntas que se hacen, se reciben distintas respuestas de mayor o menor claridad. En algún caso, en mi humilde opinión, puede ser simplemente una pareidolia auditiva. ¿Existe algún término concreto para esto? Digamos que en varias de las frecuencias escaneadas, próximas entre sí, sí pueden capturar fragmentos de emisiones o ruidos que dan la sensación de palabras. Ahora bien, se dan varios factores que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención. Por un lado, y quizá esto no sea lo más relevante, parece que los ciclos de escaneo se rompen cuando se producen las voces. Hablo exclusivamente del archivo de audio analizado. En la imagen de abajo se puede ver cómo esa regularidad se desincroniza cuando aparecen las voces. En la imagen las formas de onda con mayor volumen mayor tamaño, corresponden a las voces y las de menor tamaño, donde se aprecia la regularidad de esos ciclos de escaneo, corresponden al ruido sin contenido inteligible. En la parte inferior he añadido formas de onda solamente para plasmar con más claridad esa ruptura de los ciclos. Aunque la aparición de la frase aquí en la Tierra también aparece entrecortada, no sigue el patrón de intervalos del escaneo de frecuencias y de hecho parece variarlo. La segunda cuestión es que, en la grabación que nos ocupa, cuando se produce contenido inteligible, su volumen es sensiblemente mayor, en general más del doble que las bandas de frecuencia con solo ruido. No soy ningún iniciado en radio o radiofrecuencia, pero entiendo que así como cuando no hay emisiones el ruido generado puede moverse dentro de unos volúmenes similares, cuando existen emisiones el volumen de lo que se recibe puede ser muy variable en función de la distancia a la que se genere la señal o la calidad de la misma. El detalle que más me llama la atención personalmente, e insisto que hablo siempre de la grabación que nos ocupa, es el hecho de que la frase completa, parezca estar pronunciada por la misma voz, de niño. Parto de la base de que cada uno de los ciclos de sonido que escuchamos se encuentra en una frecuencia distinta. No sé si mucha o poca, puesto que no sé cómo está configurado el escáner de frecuencias. Es decir, entre cada uno de los cortes de sonido hay un cambio de frecuencia en el escáner, de manera que la frase se produce desde distintas frecuencias. Si las frecuencias fueran muy cercanas, podría ser que en realidad recibiéramos la misma emisión que interfieren las frecuencias aledañas, pero en esos casos hay un degradado de la señal entre la banda que sería la que está emitiendo dicha señal con la máxima calidad y las frecuencias aledañas, que tendrían peor calidad cuanto más lejos estuvieran de la frecuencia emisora. En este caso, parece que todas las sílabas tienen la misma calidad y volumen. Por último, está claro que es remarcable el hecho de la correlación entre la pregunta y la respuesta. En resumen, y siempre que haya entendido bien el proceso de grabación, quedaría descartado el hecho de que la frase que oímos provenga de las frecuencias escaneadas. En este caso, se ceñiría sin duda al patrón de cortes de sonido en los ciclos, cosa que no ocurre. Tampoco es una pareidolia auditiva formada por ruidos y fragmentos de emisiones. En cuyo caso no existiría la sensación de ser una frase articulada por una única persona. Si fueran interferencias o residuos de emisiones que aparecen en frecuencias aledañas, la frase variaría en intensidad y claridad. ¿Qué pone aquí? El El Electro wow, Electronic. Wow, muchas gracias. Lo habéis puesto los pelos de punta. Wow. Bien, muchas gracias. Aquí tienes el gráfico del análisis del último audio. Me centro básicamente en el fragmento en el que se escucha la palabra Electronic. Como se puede ver, brevemente antes de aparecer la palabra, se rompe el ciclo de escaneo en el momento en el que se escuchan algo parecido a voces, frecuencias con emisión casi con total seguridad. A continuación, si aplicamos el patrón de tiempos del ciclo de escaneo, vemos que coincide con las sílabas de la palabra electronic. A continuación, se escuchan de nuevo frecuencias con contenido, algo que parece musical, en un principio fuera del ciclo, pero si continuamos aplicándolo, vemos que poco más tarde coincide con los fragmentos de ruido, frecuencias sin emisión. En mi opinión, esto me hace preguntarme lo siguiente: ¿Cabe la posibilidad de que el escáner, al encontrar frecuencias con contenido, emisión, sufre una pequeña variación en la velocidad del ciclo, sea de manera accidental o no, que se recupera poco después? Si esto fuera así, se justificaría esa ruptura justo en el momento en que aparecen los primeros ciclos con contenido y justo después de las últimas frecuencias con contenido, manteniéndose después. Por otro lado, si bien en la grabación que analicé anteriormente la frase aquí en la tierra aparecía claramente sin interferencias y sin duda procedente de la misma fuente, la misma voz con la misma intensidad y articulación, en este caso la palabra electronic se percibe con distinta claridad según el paso de las sílabas. Según mi percepción, las dos primeras sílabas se entienden claramente, mientras que la tercera y cuarta pierden claridad y adolecen de un poco de ruido además de una reducción en el ancho de frecuencias. Esto sucede cuando las emisiones de radio pierden calidad por no ser la banda exacta de la emisión o por ser una emisión recibida con poca calidad. Si aplicamos la teoría del escaneador de frecuencias, esto se podría explicar entendiendo que lo que ha ocurrido es que se ha llegado a una frecuencia con emisión. Según se hace el salto en el siguiente ciclo a una frecuencia aledaña, se continúa recibiendo contenido de esa emisión pero con menor calidad. También es posible que el salto sea mayor y que directamente la segunda parte de la palabra se reciba desde otro rango de frecuencias con emisión pero con peor calidad de recepción. Mi sensación primera, sin haber visto el vídeo, es que se trata de una casualidad. Parece que se pronuncia la palabra cuando no es más que una unión de articulaciones que nos dan esa sensación. Si escuchamos por separado las dos partes de la palabra, podemos detectar claramente que las dos primeras sílabas están unidas y provienen de la misma fuente, y que las dos segundas se forman con un carácter completamente distinto, aparte de no existir una C clara en la última sílaba, sino más bien un ruido de corta duración que se interpreta como tal. No me es posible definir si todas las sílabas pertenecen a la misma voz o no, dada la diferencia de calidad en la recepción. Cuando oigo el audio viendo el vídeo es cuando me surgen las dudas. La coincidencia es realmente sorprendente y el patrón que se da en esta grabación me genera dudas sobre las premisas que me había planteado en un principio. Mi idea era, por un lado, la ruptura del ciclo del escaneador de frecuencias durante la aparición de la comunicación y, por otro, la claridad de la frase registrada, inequívocamente proveniente de una misma fuente clara y definida. En este caso, el ciclo se rompe antes y después de la comunicación, pero durante la misma parece mantenerse brevemente y la claridad de la palabra es irregular, poco consistente a pesar de la brevedad. Solo caben dos interpretaciones a mi parecer o bien es simplemente una tremenda casualidad y la irregularidad de los ciclos se debe al comportamiento del escáner, que varía brevemente sus ciclos al encontrar frecuencias con contenido, o bien esa ruptura del patrón está provocada por la transcomunicación pero sin una pauta concreta. El ciclo se puede romper antes, durante o después de la frase o palabra y no es una voz de un ente concreto sino un uso que realiza ese ente de las frecuencias para intencionadamente mezclar frecuencias o contenidos en busca de formar palabras inteligibles. No puedo dar una conclusión, espero que podamos seguir analizando más grabaciones con este método para poder detectar pautas y aclarar más cosas, pero me aferro a mi primera impresión. La primera de las grabaciones me parece altamente susceptible de ser algo fuera de lo normal, pero esta me resulta más cercana a la casualidad, aunque insisto que es una casualidad sorprendente. Como veis, la explicación del fenómeno no es tan sencilla. Hay dos diferencias fundamentales en las parafonías conseguidas con este sistema. O bien las voces alteran los vocablos entrecortados que se generan en el escaneado sería el caso de la incursión por ejemplo electrónica o bien las voces surgen del ruido blanco como por ejemplo en el caso de Marta y David. Ahora bien, ¿qué sucede si anulo la señal radiofónica? Por ejemplo, si introduzco la voz box en una jaula de Faraday, en este caso estaríamos utilizando como portadora solo el ruido blanco. Si bien yo no tengo una jaula de Faraday, he intentado realizar un experimento parecido anulando la señal y no he conseguido ningún resultado. También he ideado un experimento de doble ciego, donde las preguntas se hacen de manera aleatoria sin que yo esté presente en la sala y sin que sepan qué preguntas se van a realizar en un momento determinado. Conseguí algún resultado alentador, pero no tan claro como para sacar conclusiones y mostrarlos. Tengo que reconocer que utilizar la voz humana, ya sea fragmentada o escaneada, no es el mejor método para transcomunicar. Induce a muchos errores si simplemente te dedicas a preguntar abiertamente y a esperar que se escuche algo comprensible para adaptarlo a la pregunta. Además, como he comentado, el experimentador es parte fundamental para que se produzca el fenómeno. No todos los que se pongan a experimentar van a conseguir resultados. Algunos tardarán horas, otros días, años o quizás nunca lo consigan. La tenacidad y constancia es vital para el desarrollo del fenómeno. Es como si a base de repetir se modificaran las estructuras cerebrales de manera que modeláramos otra realidad que es capaz de trascender a la nuestra. Todavía es prematuro aventurarme a decir que el fenómeno es 100% real pero en base a mi experiencia y experimentación tengo argumentos suficientes para pensar que efectivamente el fenómeno parafónico con la voz box se produce, pero no sirve como método fiable dada la cantidad de errores que se inducen. Considero que actualmente el método, aunque vive un idilio entre los grupos de cazadores de fantasmas, está completamente pervertido. No hay control alguno, su utilización es incorrecta y lo peor de todo, se da por bueno cualquier palabra o vocablo ininteligible, a veces con la única intención de conseguir likes y otras veces porque el umbral de exigencia está muy bajo o por propia ignorancia. Considerar que con la Ghost box vamos a conseguir psicofonías con facilidad es no tener ni idea. Más bien con la Ghost box el 99% por decir algo de lo que se va a conseguir son paredolias o locuciones, algunas de ellas tan pobres que solo las vas a interpretar tú. Así que no entiendo a algunos grupos de cazafantasmas que en cada salida o lugar lúgubre te presentan decenas de psicofonías que verdaderamente no lo son ni se le parecen. Es por ello, repito, que solo me he topado con alrededor de 5 experimentadores, quizás por ahora, que podría afirmar que lo que registran está más cerca de no ser paraidólico que de serlo, Cinco experimentadores de cientos de los que he revisado, así que el fenómeno psicofónico de la ghostbox es verdaderamente inusual. Por otro lado hay que tener en cuenta la importancia del psiquismo del experimentador, conseguir psicofonías no es sencillo y parece ser que hay un componente no medible por ahora y que influye en la calidad de los resultados, hablamos del experimentador de sus capacidades psíquicas o incluso mediúmnicas. Claro que aquí tendríamos que dar por sentado la existencia de dichas capacidades de las que yo creo que no he sido consciente de haberlas desarrollado. Me suelen enviar muchos correos de curiosos que quieren imitar la técnica que he utilizado y que explico en alguno de mis vídeos. De verdad, aunque utilicemos las mismas técnicas y procedimientos, como ya he comentado, no significa que vayamos a obtener los mismos resultados. Parece ser que hay una adaptación del método al individuo. Mi caso fue una excepción dentro de un fenómeno que es excepcional. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Tiempo de Misterio. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad.